Así se expresó el director regional de INAPA, César Martínez, al ser cuestionado sobre las diferentes denuncias recibidas por este medio de la falta de agua potable en los sectores Ugamba y Espínola, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Eh, el ingeniero Juan Carlos, el encargado de operaciones, ha hecho varias gestiones con relación a Ugamba. Ugamba se ha conectado de diferentes sectores el agua, pero eh, ya la parte, que, eh, la parte mínima es que, eh, que no tiene agua, o sea, la parte más alta, Creo que son dos calles, nada más no tiene agua, en Ugamba, porque se hizo también una conexión de la misma libertad. Ahora ellos están exigiendo que se le ponga una conexión directamente desde la libertad, porque lo que eh, se hizo, se puso la conexión desde la libertad, pero que entonces nada más benefició la parte de la urbanización libre de Jaya primero, adelante como es la que queda adelante de Ugamba. Entonces se hizo otra conexión allá mismo directamente en la escuela, que la escuela ahora antes tenía problemas, ya la escuela no tiene problema del agua. Y NETN, su noticiero regional, Robinson Palanco.